Hola chicos, yo soy Luigi y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y es el canal Transformice Vamos, vamos a comentar de esto Vamos a comentar esto a todos ¿Cómo están gente de YouTube? A todos, a todos, a todos varias veces se ocurren cosas random No sé por qué, por qué cuando estoy grabando veo sea con la cámara no sé no sé si no sé si es algo que le pasa al lente al, al, al, al, al, al, al lente de mi cámara vamos a decirle que suscriban al canal que les voy a mencionar Vuelvo en un segundo. No, <muchas> metálico. Hazelo, Leica. <risa> Bien amigos, voy a, voy a enseñarles ese, nuestro arbolito, que ya que ya está creciendo. No, no, no, no, da el vecino no, no, que no, no, no, no, no, les voy a mandar para los que juegan Transformers les voy a mandar el link para que para que vayan al canal y se suscriban responderle. Okay. Bueno. Como decía amigos, Así que, así que, mm. ustedes se preguntarán, ¿por qué me quedo callado cuando estoy grabando? Es que no es que no puedo hablar tan rápido porque ustedes no pueden entender lo que estoy diciendo. Y en fin, espero que les haya gustado, recuerden darle like. Recuerden, dar, recuerden, recuerden darle like y compartirlo con sus amigos. Adiós. An, an, antes de terminar el video, antes, antes de, antes de terminar el, antes de terminar el video quiero decirles una cosa. No olviden darle, no, no olviden, no olviden seguir, no olviden, no olviden seguirme en Instagram. Me pueden encontrar como luigi Valdez. En el 36 al lobo oficial VG36, pues, pues podéis agregarme en cualquiera de ellas. Adiós.